Oh. Oh, yeah. oh, oh, amarte menos sería lo mejor, amarte solo un poco lo ideal, pensar en otra cosa sería lo normal. No encuentro otro camino y es fatal. Me gustaría no que no te fueras. Te he pedido tantas veces, lo he intentado tantas veces. Amarte un poco menos sería lo mejor. Y resulta que si hay al final de cualquier camino Siempre llego donde estás Y comienza el destino Amarte menos sería lo mejor Amarte solo un poco lo ideal Pensar en otra cosa sería lo normal pero no encuentro otro camino y es fatal. Llevo tiempo, mucho tiempo, yo pensando en cada piedra y volviendo a levantarme. ¿Cuántas piedras quedarán? Hoy escribo una nueva letra ...para una nueva canción, la escribo pensando en ti, bonito sería que estuvieras aquí, amarte menos sería lo mejor, amarte solo un poco lo ideal, pensar en otra cosa sería lo normal, mas no encuentro otro camino y es fatal Me gustaría que no te fuera así Te lo he pedido tantas veces Lo he intentado tantas veces Amarse un poco menos sería lo mejor Y resulta que siempre te al final de cualquier camino, siempre llego donde estás, que de comienza el destino. Amarte menos sería lo mejor, amarte solo un poco lo ideal, pensar en otra cosa lo normal, mas no encuentro otro camino y es fatal.